Bienvenidos a la presentación sobre el manejo de la hepatitis C en la atención primaria. Mi nombre es José Antonio Martínez Otón y soy hepatólogo del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Resaca, en Murcia. El objetivo de esta presentación es dimensionar la hepatitis C en nuestro medio y aunque si bien es una patología conocida, los grandes cambios acontecidos en los últimos años hacen necesario destacar la importancia de esta patología. Para ello, durante la exposición, trataremos de estudiar las características epidemiológicas de la hepatitis C, identificar los aspectos básicos de la enfermedad, su evolución natural, las vías de contagio, así como una aproximación al trabajo diario en las consultas de patología que realizamos en estos pacientes. De la misma manera, poner de manifiesto la importancia del médico de atención primaria en el diagnóstico, seguimiento y manejo de los pacientes con hepatitis C. La hepatitis C presenta una distribución mundial, con marcados picos de incidencia en países del norte de África, Turquía, Mongolia y China. Se estima que existen en el mundo entre 170 y 180 millones de personas afectadas por la hepatitis C, pero estos datos son aproximaciones estadísticas, debido a que en la mayoría de países no cuentan con registros específicos para la enfermedad. La hepatitis C supone alrededor de 1.750.000 muertes anuales siendo la causa más importante de muerte por infección en nuestro país. España está situada, como podemos ver en la imagen, en una zona de incidencia media como el resto de Europa, estimándose que la enfermedad afecta en nuestro país a unas 450.000 personas, de las cuales 7 de cada 10 no conocen que padece la enfermedad. Muchos son los datos que hacen pensar en la importancia de la hepatitis C en nuestro país, principalmente porque la mortalidad relacionada con la enfermedad aumentará en Europa en un 130% en los próximos años si no intervenimos de forma activa. Como hemos comentado anteriormente, supone la primera causa de muerte infecciosa en Europa, incluso por encima del VIH. El desconocimiento de la enfermedad, así como su muy probable evolución a hepatopatía crónica y en muchas ocasiones, hacen que el momento de diagnóstico sea básico o necesario para el control de la cirrosis y el hepatocarcinoma. El virus de la hepatitis C es un virus ARN de pequeño tamaño con envoltura icosaédrica perteneciente al grupo hepacivirus de la familia Flaviviridae. Posee un genoma de cadena sencilla con polaridad positiva de 9,6 kilobases que codifica un polipéptido único de cerca de 3.000 aminoácidos. Los hepatocitos del hígado son el principal blanco del virus de la hepatitis C, aunque varios tipos de linfocitos, especialmente los linfocitos B y las células dendríticas, también pueden ser infectadas. Su transmisión es principalmente por vía parenteral, aunque la vía sexual, la vertical, la intranasal y la percutánea también han sido descritas. Los principales grupos de riesgo de padecer la hepatitis C son los adictos a drogas por vía parenteral y esnifada, los pacientes tratados con productos sanguíneos antes de 1990, pacientes expuestos a la hepatitis C por convivencia o por exposición nosocomial, personas con tatuajes o piercing realizados en centros y los debidos controles de higiene, hijos de madres con virus C por contagio en el canal del parto, ya que el virus no se contagia por lactancia materna, pacientes en hemodiálisis, hombres que mantienen relaciones sexuales de riesgo con otros hombres, pacientes con una infección viral o con tuberculosis y en la aprobación de presos. El virus de la hepatitis C se replica preferentemente en el citoplasma de los hepatocitos. En el suero, el virus C se puede encontrar libre, unido a inmunoglobulinas o asociado a liproproteínas de muy baja densidad que permiten la integración viral en la célula. Las glicoproteínas de la envuelta viral son capaces de unirse a múltiples proteínas de la membrana que van a servir como receptores para la endocitosis. Tras esta, se produce la fusión de la envuelta viral con la membrana de los endosomas en un proceso mediado por glicoproteínas de la envuelta y dependiente del hepatocito. Esto indica que la entrada se produce pasando por vesículas que maduran a endosomas, donde se producirá la fusión de la envuelta viral con la membrana endosomal y la liberación del genoma viral al citoplasma, en donde se traducirá, replicará, cerrando así su ciclo vital. Tras el contagio de la infección, la fase aguda de la enfermedad en la mayoría de los casos pasa desapercibida, con una evolución oligosintomática hacia la cronicidad o al desarrollo progresivo de fibrosis, cirrosis y hepatocarcinoma. En un 20-30% de los casos que cronifican hay evolución a cirrosis tras 2-3 décadas de enfermedad, y una vez establecida la cirrosis, el riesgo de hepatocarcinoma es del 7% al año. Esta evolución se ve condicionada por factores dependientes del huésped como el sexo, la edad y las condiciones relacionadas como su situación inmunitaria, pero también por los factores ambientales como la ingesta de alcohol o los factores víricos, el genotipo, la carga viral, etc. El diagnóstico de la hepatitis C se basa en la detección de dos marcadores, los anticuerpos contra la hepatitis C y la presencia del ARN viral en sangre. Un buen método de cribado es la realización de la detección de anticuerpos en sangre en pacientes con factores de riesgo, en el caso de que el resultado sea negativo, es muy improbable que el paciente haya estado expuesto al virus. Aunque si la infección se ha contraído en los últimos seis meses, el resultado puede ser inicialmente negativo para positivizarse después. Por lo que en caso de duda, convendría revisar la detección de la RNA viral. En el caso de tener anticuerpos positivos, el paciente ha estado expuesto al virus, pero en un porcentaje inferior al 25%, consiguen un aclaramiento viral espontáneo, por lo que se hace necesario la determinación de la carga viral para confirmar el diagnóstico y establecer el estado de infección. El manejo hospitalario que realizamos de forma sistemática en los pacientes con hepatitis C se basa en cinco pilares el genotipado del virus, la determinación de la carga viral, la medición de la fibrosis, el estudio y despistaje de las complicaciones de una hepatopatía evolucionada asociada a la infección y, por último, valorar el tratamiento adecuado a la situación que presenta el paciente en el momento del diagnóstico. El virus de la hepatitis C posee una gran variabilidad genética gracias a las altas tasas de error en la replicación y a la alta producción de partículas virales, diferenciando así 7 genotipos y 67 subtipos de virus. La distribución de los genotipos en el mundo es variable, tal y como vemos en la imagen. Globalmente, el genotipo 1 es el más frecuente, constituyendo aproximadamente el 46% de todas las infecciones, seguido de los genotipos 3, 2 y 4. El subtipo 1B conforma el 22% de todas las infecciones a nivel mundial. La determinación de la carga viral y del genotipo es necesaria para optimizar la decisión terapéutica, ya que la eficacia de los fármacos difieren entre genotipos. La fibrosis hepática ocurre en respuesta a casi todas las causas de daño hepático crónico. Cuando empieza a aparecer, se considera una fase importante de la hepatopatía crónica. Sin las intervenciones apropiadas, la fibrosis hepática suele progresar haciendo que se produzcan cambios en la morfología hepática, en el deterioro de su función y de la hemodinámica hepática, apareciendo las complicaciones debidas a la hipertensión portal y aumentando el riesgo de hepatocarcinogénesis. Determinar con precisión la presencia o el grado de fibrosis hepática es un parámetro importante para identificar estrategias terapéuticas y evaluar la respuesta a los tratamientos disponibles. Para ello, disponemos de la biopsia hepática o de la determinación indirecta mediante fibroescan, más utilizada en la actualidad por no tener efectos secundarios. La verdadera revolución de la hepatitis C es el desarrollo de los nuevos tratamientos antivirales libres de interferón con escasos efectos secundarios y ratos de curación superior al 90%. Tal y como se muestra en la imagen, las tasas de respuesta viral sostenida han aumentado progresivamente hasta niveles superiores al 90% con la aparición de los antivirales de acción directa de nueva generación. Estos fármacos están en continuo cambio, pero de forma general tienen un buen perfil de seguridad sin grandes interacciones. La importancia de la atención primaria en la hepatitis C queda de manifiesto al estudiar los datos existentes, de los 470.000 infectados por la hepatitis C en España, solo un 40% de los mismos están diagnosticados y en seguimiento en atención primaria, pero únicamente un 50% de estos están dentro del ámbito hospitalario con un adecuado seguimiento de la enfermedad. Con el Plan Nacional para la Hepatitis C, puesto en marcha en 2015, se han conseguido tratar más de 35.000 personas la intervención en atención primaria es crucial para aumentar los pacientes con un correcto seguimiento y poder tratar de forma precoz a los mismos, disminuyendo la progresión de la enfermedad así como el reservorio de la misma. Los objetivos específicos que el Plan Nacional refleja para la atención primaria se basan en tres premisas. Fomentar la formación específica en hepatitis C en los médicos de atención primaria para conocer las principales características virales promover el cribado poblacional aumentando el diagnóstico precoz en poblaciones prioritarias y aumentar la derivación de pacientes de atención primaria a las consultas de patología para valorar su situación hepática y la necesidad de tratamiento. De esta manera, los objetivos planteados por la Organización Mundial de la Salud para los Médicos de Atención Primaria consiste en una estrategia de cribado muy ambiciosa basada en que se realicen poblaciones de riesgo con independencia de las estimas hepáticas que se identifiquen pacientes asintomáticos y que sean conocedores del proceso diagnóstico y cribado para concienciar a los pacientes de la realización del mismo. Sin duda, la recanalización precoz de pacientes a centros especializados que permita el estudio de la hepatopatía secundaria a la infección por el virus de la hepatitis C permite ofrecer mayores oportunidades de curación, ya que el tratamiento ha demostrado ser más efectivo en los estadios iniciales de la enfermedad. Tal y como se recoge en el plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C, más de 100.000 personas no siguen revisión por su hepatitis C, por lo que no se conoce su situación hepática, además de ser fuentes de contagio, siendo este el objetivo principal para el médico de atención primaria. Como mensaje final de la presentación, podemos resumir que Conocer las características epidemiológicas de la hepatitis C mejora de forma importante el diagnóstico de la enfermedad. Los médicos de atención primaria juegan un papel importantísimo en el cribado de la enfermedad y en los grupos de riesgo de la hepatitis C y la identificación de nuevos casos. La existencia de tratamientos eficaces sin casi efectos secundarios justifica la búsqueda activa de la enfermedad para controlar y eliminar el reservorio. El control y la eliminación de la hepatitis C se traduce en una disminución de la mortalidad secundaria a la infección. Muchas gracias por la atención prestada. Si queréis más información acerca del papel de la atención primaria en el manejo de la hepatitis C, así como consultar la bibliografía utilizada para la presentación, no dudéis en consultar nuestra página .la -hepatitis -c en blogspot.com.